Hola, hola, ¿cómo están amigos de Español Real? Bienvenidos a esta nueva clase en vivo y en directo. ¿Qué significa decir esta expresión, esta frase en Español Real? Un clavo saca otro clavo. En el video de hoy voy a explicarte esta nueva expresión eh, muy típica en lengua española, si recién me ves, eh, me escuchas, mi nombre es Martín y soy el creador de Español Real, en este sitio vas a poder encontrar muchas lecciones en vivo en Español Real con frases, expresiones, refranes, verbos y muchos detalles de la cultura hispánica y de la lengua española, así que eh, bienvenido, bienvenida a español real bueno como lo dije al inicio en esta lección voy a explicarte una nueva frase esta frase eh, surgió a manera de, de duda ya que algunas personas me escribieron luego de un video que realicé por el día de San Valentín pidiéndome explicar esta frase si quieres saber eh, sobre este video, si quieres verlo, podrás encontrarlo en el canal de YouTube. Es un video en el cual eh, tuve una, una invitada que es Ana, así que con Ana vas a poder ver la, la interacción que tuve con Ana en el cual eh, hablamos sobre el día de San Valentín. Y entre muchas frases que mencionamos en ese video está esta frase del día de hoy. Un clavo saca otro clavo. Si quieres ver este video sobre San Valentín, sobre las palabras en español relacionadas a San Valentín, las expresiones y qué es el día de San Valentín, pues podrás verlo en el canal de YouTube. Así que, si no estás suscrito o suscrita, considera hacerlo para no perderte todos los videos de español real. Bueno, un clavo saca otro clavo. Eh, es una frase que tiene vigencia hasta ahora es decir se utiliza en el mundo de habla hispana y todos los países te diría que en todos los países de habla hispana se emplea así que si lo utilizas es una de esas frases es una de esas expresiones que prácticamente todos los hispanohablantes sin importar en eh, su país de origen van a entender la idea clave de esta frase es el amor eh, la desgracia o el desamor de allí el vínculo de esta frase con el día de San Valentín o eh, con las relaciones eh, humanas con los asuntos amorosos bueno voy a comenzar rápidamente explicándote eh, dos palabras que se encuentran dentro dentro de esta expresión la primera palabra es la palabra clavo que se refiere a esta pieza metálica generalmente pequeña o de diferentes eh, tamaños que posee una punta y una cabeza es larga y delgada y sirve para unir eh, dos cosas sirve para ser introducida en alguna eh, en alguna parte en alguna cosa para unir luego tenemos el verbo sacar sacar quiere decir poner algo fuera del lugar donde eh, estaba encerrado o estaba contenido así que dicho todo esto eh, la frase un clavo sacra, saca otro clavo quiere simplemente decir que imaginemos un clavo esta pieza larga y metálica pues saca a otro clavo que también es una pieza así que literalmente quiere decir esto un clavo saca otro clavo es decir lo retira lo pone hacia afuera ahora en español real el significado de un clavo saca otro clavo quiere decir que un mal hace olvidar a otro a otro mal similar generalmente similar que estaba eh, causando molestias o que estaba causando problemas esta frase se suele eh, utilizar suele aplicarse en asuntos amorosos es muy importante este punto ya que eh, la palabra clavo o sacar no está muy asociado con las relaciones con el amor con el desamor así que tiene este sentido figurado el sentido es el, que, es el siguiente, ¿no? que una persona puede, hacer, puede ser sustituida, reemplazada para, por otra persona, para olvidar algo, para olvidar generalmente un desengaño, un desamor, una infidelidad, etc. Así que esta es la aplicación que se le da a esta frase y este es el sentido y el contexto en el mundo de habla hispana. Te repito, para que te quede más claro, eh, de manera general es sacar eh, un clavo saca otro clavo. Quiere decir un mal hace olvidar a otro que causa problema o que causa molestia. Y eh, específicamente se, re, se utiliza para asuntos amorosos, asuntos de pareja. Es decir, una persona eh, es sustituida, es a reemplazada por otra persona para eh, poder aminorar el daño que puede ser que es eh, que puede haber sido causado por un desengaño una infidelidad, un desamor, un problema en general bueno, así que este es el sentido eh, si quieres ponerlo en palabras simples es sustituir o reemplazar a una persona por otra Simplemente eso. ¿En qué ámbito? En un ámbito de asuntos de pareja. Algunos ejemplos para que te quede más claro. A ver, eh, por ejemplo, imaginemos que eh, Ana o eh, María, digamos María, eh, le dice a su amiga, eh, bueno, olvida a tu exnovio, te fue infiel. Eh, Puede salir con este nuevo chico, ya que un clavo saca otro clavo. ¿Me entiendes el sentido? O también tengo algunos ejemplos aquí anotados. Un nuevo amor debe reemplazar a otro antiguo. Imaginemos eh, que la abuela en una casa eh, le puede decir a, al nieto o a, a alguien que se encuentra... Eh, que está pasando por un momento... Eh, malo o de desamor le puede decir recuerda un clavo saca otro clavo un nuevo amor debe reemplazar al otro antiguo así que este es el sentido de la de la frase de esta expresión este es el ámbito en el que se utiliza en el mundo de habla hispana recuerda que tienes que utilizar esta expresión eh, en este contexto eh, pierde cuidado ya que todos los hispanohablantes te van a entender a la perfección cuando tú digas, bueno, un clavo saca otro clavo, te van a entender sin problemas. Es una de esas frases, de esas expresiones que está prácticamente difundida en todo el mundo de habla hispana. Eh, bueno, escribe debajo. Te invito a escribir debajo. Escribe oraciones, ejemplos. Eh, cualquier cosa que contenga esta frase de este modo te vas a familiarizar más con esta frase y la vas a hacer tuya también es importante que la utilices que forme parte de tu vocabulario ya que de este modo te vas a apoderar del español tu español va a sonar más real, más auténtico y cuando digas esta, esta frase, esta expresión en un contexto adecuado entre amigos eh, con otros hispanohablantes vas a demostrar que dominas el español, que tu español es, tiene otro nivel así que la utilización de expresiones, de refranes de frases hechas van a ayudarte a que tu español sea más auténtico y que tu nivel sea más elevado ya que todas estas expresiones que vengo enseñándote eh, así que es importante que veas el canal de YouTube, ahí vas a encontrar muchas más expresiones y frases. Esas expresiones van a ayudar a que tu español sea más auténtico, más real, más rico, si quieres decirlo de alguna manera. ¿no? Se va a enriquecer tu español oral. Bueno, hispanohablante, si te gustó este video, regálame un dedo, un buen dedo hacia arriba, dale me gusta compártelo con tus amigos con otras personas que al igual que tú están estudiando y quieren mejorar su nivel de español su... quieren apoderarse del español real también quiero recordarte que ya están disponibles las clases de... en español real eh, te voy a dejar el link aquí arribita o aquí debajo vas a poder encontrar el link con clases personalizadas conmigo eh, y en estas clases básicamente vamos a trabajar según tus intereses según lo que te guste y eh, vamos a establecer objetivos de una manera personalizada y privada así que eh, te hago esa invitación también puedes darle clic voy a dejar aquí el enlace este vídeo si no lo estás viendo en directo pierde cuidado ya que va a quedar aquí por aquí en, en facebook y también lo voy a compartir en el canal de youtube como cada uno de los vídeos vas a poder encontrarlo en el canal de youtube es por eso eh, es por esto que es muy importante que estés suscrito al canal ya que es totalmente sencillo es gratuito y el canal en el canal se, alma se almacenan todos todo el contenido de español real ahí vas a poder encontrar absolutamente todo. Las entrevistas, eh, los videos en vivo, las clases, los videos editados, todo. Bueno, espero que estés pasando un gran fin de semana. Te saludo y nos vemos en un próximo episodio en Español Real. Cuídate y saludos, ñ. Chao.